Señor, el segundo tema de debate. Pueden llamar al 809-725-0505. 0505 Sufren mucho la segunda base en estos días de San Valentín? Mm, no. ¿Qué usted cree sobre eso? Eh, yo creo que ella saben jugar su rol. Para ella está el 13 y el 15. Vuelan el 14. <risa> claro. ¿Tú crees que, que eso es parte, que se ha perdido el...? El, el 14 es un problema, Néstor, porque... Hay todo el que trabaja... Y cobra los 15, el 14 todavía no tiene cuatro. Pero mira, lo que te quiero dejar dicho. Sí, sufro porque... Eso, es, eso de sufrimiento a segunda base, para mí ha pasado. ¿Por qué? Porque ya la cosa está muy moderna. Sí, ya ella está entiendo? clara, ya está clara. Está muy clara. Eso era antes que, que el 14 de febrero. O sea, en la, ¿Te acuerdas que el 13 en el centro, a la las 10 de la noche estaba abierto? ¡Uh! Y, y toda la tienda vendiendo, pero ya la gente ha despertado y en parte han, han creído que es un negocio el 14 de febrero. Sí. Pero yo digo que usted regala si quiere o si puede. te entiende? Porque la situación ahora mismo no está como para pa usted regalarle una lamborghini a cualquier mujer, y, no. una jipeta. Uh -huh. ¿Eh? ¿Cree usted que sufre mucho la segunda base en estos días de San Valentín? Dime, flaco. Dame salud. ¿Están sufriendo? Yo creo que no, que ya eso se... No, no, la segunda base, el hecho de ella ser la segunda base, saben que, que, que eso va. Claro, en la segunda base a veces quieren correr por tercera, tú entiendes. Entonces, no. tiene que saber que ella es la segunda, ese, que oye, ese, tranquila. Ese flaco no es fácil, ese flaco el muchacho tiru, como eh, que él, tiene él, experiencia, no, ¿eh? No, ese, ese muchacho lo que hay que, que ah. sabe lo que hay que hacer? Que me sentalo aquí también, porque hay que tirar unos ganchos fuertes a uno. ¿Eh? <risa> Señores, un saludo para nuestra gente de la Javiera que está activo, Pueden llamar al 809-725-0505 para que usted opine del tema. Sufre mucho la segunda base en estos días de San Valentín. Ese es el tema, ¿no? ¿Por qué no, no. tú te ríes? No, no. Tú no has escuchado un audio que están mandando los grupos de WhatsApp que por 500 dólares se tira la policía a tu casa, el 14. Ajá. Eh, te llevan preso, te hacen un show, la mujer no sabe a qué cuartel te van a llevar... Pero es pago para llevarte a la segunda base y hacerte un show delante de la mujer. ¿Tú no has escuchado eso? está muy pegado en los grupos ese sonido? eh, eh dije, papá, un año también te llevan un preso. Sí, te llevan preso, metido policito, por 500 dólares. Te llevan en un carro a la policía y toda la vuelta. Después... Eh, no, que estás sospechoso, <risa> Estos un estos, estos tigres están <risa> pasados. Sospechoso, preso, el uh, 16. El, se lo llevan. El 15 lo, sueltan, te lo mandan el 15, que desbaratado con la camisa rota y va, no, que fue confundido. Señores, no, pero ellos hay, hay hombres malos. Vamos a decir, porque yo soy un hombre. Muy y bueno. Yo, y, y, no, y no puedo, no puedo tapar ese cuando ellos hay hombres malos que ni regalan ni, ni dan un, un mensaje, aunque sea. ¿Eh? Oye, el tigre le dice que el 10 están buscando un pretexto. Uh. Hasta la comida que está salada. ¿Eh? ¿Y qué? Tú me quieres matar. Está cocinando salado y grasoso. Ya ves, revisa. ¿Qué, ¿Qué día es ese? El 13, el 13. El que, hay ese. que comenzar temprano, tú sabes, porque no, no se no, puede ejemplo, dejar... No, tener no, no, un corazón tan frío. ¿Qué? Aquí, ¿Qué que a, a un amigo tuyo que, que dan para eso? No, los amigos, si, son, si fueran amigos míos, lo <risas> mencionar aquí también. Yo lo menciono. Dios. señor. La suerte es que hay uno que está interno. ¿El ¿Es que está interno? <risa> ¡Ay, eh, yo eh, no, ay eh, la clínica está llena de gente! La, la, hubo uno. <risa> <risa> hubo uno, un compañero. un <risa> ¿Compañero? Un compañero de aquí, que se internó hoy. ¿Ya? ¡Qué, ¿Qué este? habilidad! Yo ya no, no puedo dejar el pasar el 14. Tuvo que internarse. ¿Qué? Hombre. ¿Qué habilidad? Un 14. ¿Eh? No, y un 14, usted tiene que internarse. Y cuando vienen. Eh, un saludo a, a nuestro jefe inmediato. Sí. De, de, de, de este. De este <risa> espacio. Director de este programa. Director de este programa y <risa> de la página de Telenor. Él Méndez. Que está viendo el programa. Que está viendo ¿no? el programa sí. y en la clínica. Vamos para ¿A qué hora quedan algo en la clínica? A las 5 ya. Eh, hay que, oye, dan pocas cosas, eh. hay una queja de eso. Sí, sí, pero poca no, cosa. por ahí, tú sabes o sea, que es una figura, que ahí lo van a atender bien. Entonces oye, yo con... le voy a poner un pote de café extra eh, ahí, para lo que Un vaya? pote de café, yo no sí. quiero café, no. Que, que está un poco levantado de salud, esa salud se le dio como de 13 a 14. Eh, ¿Tú crees eh? que no se podía dejar para el 15 esa operación? Yo creo que 16 por ahí podía operarse, pero él fue... Y a votar tranquilo.